¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los suelo del Junior y en este video les vengo a presentar estos radios que son un par de RCI 99N4. Este radio se lo preparamos para nuestro compa Felipe Lira y va a andar haciendo ruido allá por... Pegueros Jalisco A este RCI 99N4 Como pueden ver le instalamos unas perillas Con punta de brillante en color rojo En la parte de arriba tenemos instalada Una caja de llamadores Con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo En este totalmente nuevo RCI 99N4 Aquí tenemos A un lado también este otro 99N4, este simplemente tiene Su ventilador en color rojo al igual que tenemos este otro, su ventilador con iluminación en color rojo en la parte de abajo. Aquí podemos ver el resplandor que da la iluminación. El frente de estos radios es de colores. Podemos seleccionar el color a nuestro gusto. En este caso tenemos seleccionado el color rojo para que haga juego con la iluminación, las perillas y la caja de llamadores que también tiene una barra de led audio rítmica en color rojo. En los laterales podemos observar la base de uso rudo cromada extra larga. Ahí podemos ver cómo el radio está flotando aquí con la base. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio. Y este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. El llamador número 3. El llamador de entrada número 4. viejo. Llamador de entrada número 5. Hoy yo quiero y me gusta Y este es el llamador de entrada número 6. Que nos echamos un ¿Qué pasó güey? No me confundan No, a mí nomás me gusta la coca, la moto, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, el resistor, también pincipí, caldo de sopirotes y ambos alucinantes Y todo lo que apendeje, acerca a mí pantalla, pantallas, pinche vato que Ahí tenemos los seis llamadores de entrada Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Las músicas de fondo están del lado del selector de canales Los llamadores de entrada del lado del medidor Esta es la música de fondo número uno Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Aquí al centro tenemos el control de volumen. Y la cuarta y última música de fondo. Cuatro músicas de fondo, seis llamadores de entrada en este RCI-99N4. Estos radios son los radios nuevos que están en este 2022. Los cuales tienen cuatro transistores de potencia del modelo RT-28. Estos ya tienen el nuevo transistor RT-28. En su amplificador tienen cuatro transistores RT-28. Cada uno de estos haciendo un total de 8 en los dos radios repartido cuatro aquí y cuatro aquí. Ahí están estos RCI-99N2. Hacer un poquito de ruido allá hasta Jalisco. Espero que les haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior de Mister Shop. Y nos vemos la próxima.